Bueno, esta semana estamos en México, Ciudad. ¿Y con quién estoy aquí? Hola, soy la doctora Ana Laura Cuevas de Living Water International. Ok, ¿y qué es su papel en, en su organización? Bueno, pues yo estoy a cargo de coordinar el, el programa de higiene, uh -huh. toda la parte de lo que es eh, WASH y el programa educativo en, en, en cuestiones de higiene y saneamiento. Ok, qué bueno. ¿Y cuáles son sus sus pensamientos sobre esta semana? Bueno, pues ha sido una semana de mucho aprendizaje. Eh, ha sido muy, muy enriquecedor el, el conocer a las otras organizaciones, uh -huh. el saber cuál es el papel que está desempeñando cada uno. Son funciones muy diferentes, pero es, es muy bueno el, el ver cómo vamos a estar trabajando en coordinación. Uh -huh. Ok. Y ya tienen un poquito de experiencia en el uso de ACFO y ACFO Flow? Sí, pues bueno, fue algo nuevo esta semana, pero ya estamos empezando a, a utilizarlo, empezando a conocerlo y la verdad es que eh, estoy muy emocionada por empezar a, a utilizarlo, uh -huh. es, es un trabajo increíble el que hace ACFO con, con la plataforma, con el, las aplicaciones que vamos a estar utilizando y, y es es, es muy bueno para el trabajo uh -huh. que estamos haciendo. Ok, y cómo uh, piense que ustedes van a usar el AgfoFlow en el campo? Um, bueno pues uh, va a ser nuestra, nuestra base para trabajar uh, al principio con, con realizar las encuestas de base, el baseline, um, vamos a estar uh, teniendo en, en las siguientes semanas una capacitación muy intensiva con los promotores de salud, que son los que lo van a ocupar principalmente, pero después vamos a usarlo para los reportes, para las fotografías, para, para todo el trabajo, para, para que podamos eh, estar en comunicación y, y estar actualizándolos a ustedes también de qué se está haciendo aquí en México. Uh -huh. Suena muy bien. Uh, buena suerte con todos. Muchas gracias. Y gracias. hasta luego. Hasta luego.